encontré, lo encontré, lo encontré Hola, ¿cómo están nuevamente? Estoy acá en el metro de Seúl, específicamente en la línea 2. Se me ha ocurrido una locura, quiero que me acompañen. Sé que suena muy creepy, pero dije, pues hagámoslo y pues que aquí yo estoy. Para los que no sepan, mi nombre es Sebastián, me dicen chipo. Vivo acá en Corea del Sur y hago contenido relacionado a las cosas que me gustan, como el K-pop, pero también hablo mucho de cultura y cosas así. Así que te invito acá abajo al botón rojito, darle a suscribirse. Acompáñenme a ver cómo estar esto, porque probablemente eh, se lleven una gran sorpresa. Y y espero que así sea porque si no todo esto va a haber, haber sido en vano y yo voy a estar así como de eh, hola me explicas que mi tiempo, gracias vamos con esto bueno les cuento que voy camino a VT21 bueno yo cubro todas mis carencias emocionales, toda mi tristeza toda mi vida de mierda yo la cubro eh, comprándome cosas de VT21 entonces así vivo un poco engañado y veo mi realidad en una burbuja aparte pero como hablo tanta estupidez junta ya ah, acompáñame. ya les voy a mostrar un poco cómo la tienda por fuera y eso uy por Santa Sara que hace frío, Dios mío bueno Así es por fuera, podrán ver una tienda muy bonita. Bueno, todas las tiendas de Line tienen este oso gigante, como para que la gente se tome fotos, pero más que eso yo creo que es como una estrategia de marketing, como porque todo el mundo sabe que el oso de Line y bla, bla, bla. Aquí está la escalerita de BT21 que te lleva hasta el paraíso, donde yo voy todos los días casi. Pues aquí está lo bueno, pues... Siempre que vengo para acá, como que termino muy cansado, entonces como que es una perfecta oportunidad para poder hacer ejercicio. Cuando entráis... Hay como muchas bolsas como eso, compra harto ¿Mm? Hoy en el video pasado les mostré esto Porta celular, así que creo que me lo voy a comprar Tiene un cargador, que tú ponías el celular encima y carga automáticamente Entonces lo, lo coches muy pro Carcasas por fuera. Chimmy me, me encanta encanta ya No hay como el porque es una señora. Igual que Yin, la señora Yin. Hay unos posaculos, pero bueno, son posaculos, son para poner el culo, o sea, realmente un posaculo, tú sentarte encima y para que no te duela el poto. Así que vamos muy bien. Vicisun igual, muy bien. ¿Están los típicos cojines? Hay dos diseños Hay uno con la boca abierta y otro con la boca cerrada. No sé por qué, pero bueno, está no el dinero, si es lo que más se hace, ¿no? Hoy me enconto. Oye, bueno, este Chucky trae como otro, otro, otro otra otra otra subcosa pequeña. Y bueno, el medio Tata siempre está mi casa, mi pieza normal. De aquí probablemente tenga casi todo Aquí está como el sector de Tata Aquí está el sector de Chimi Aquí está el sector de Koya Acá está el sector de RJ Acá está el sector de mang ¡Qué cosa más linda! Aquí está el sector de Chucky Bueno, llegamos como a la parte que es como más de ropa Yo tengo algunas cosas, pero no todo, porque hay algunas cosas que me quedan pequeñas Porque como les dije en el video pasado, ni van a hace cosas muy como entre comillas Solamente para mujer, y como amoldeado para el cuerpo de una mujer Se nota mucho cuando un hombre se las pone, que no, no es lo mismo Estos bolsos son muy lindos, como cositas pequeñas, como los calcetines, son muy cute Aunque son muy caros en realidad Bueno estas de acá son como chalas salda, eh, saldaña Iba a decir, ay por dios, mi español, dios mío Son como pantú, no, son chalas, chalas la ya la la gota sala. Estos son calcetines. Pero son muy bacanes. En realidad me gusta el caleta Cerraño de esta tienda de vt ONE Hay una cafetería de vt ONE también, obvio Tanto a las figuritas estas es como chiquititas Aquí está Chucky Aquí está como el rincón de la señora RJ Me encanta este mono porque como que le puedo dar la mano Y ahí está RJ Ahí tenemos un cuadro de Tata Como para tomarse foto estilo influencer Yo ya creo que tengo foto aquí Ahí tenemos el mang da vuelta siempre Juan, bueno, este mono es muy raro bueno. Oye, me acaba de pasar una hueá muy frica ¿Cachai que acá traí la boleta de vt ONE Que compraste arriba como un producto, etc Tú bajáis a la cafetería Y si mostré la boleta te dan así como descuento en los productos O sea, como en café y en cosas así Como que me hicieron un descuento y yo así como oh, O sea, loco, tú me quieres mm. Y la niña me dijo, no, sí, de verdad y yo así como oh, gracias, me siento como tan VIP ya, porque es como que ah, Hola, quiero mi tarjeta, mi quito y como amigo Chimi, que pedí un helado De Chimi. esta cosita comienza a Vibrar y a sonar cuando Tu eh, café O tu ice cream o lo que sea Está listo, así que el mío está listo, así que ahora lo voy a pedir y eso ya mi cuco cu, cu, cuco y aquí está el meo tata porque el meo tata, el meo tata, el meo tata vaya tanto perturbador el meo tata aquí está mi orden así que ahora me lo voy a comer en mi vida no todo es cookie compré un ice cream de Chimi que tiene como popcorn en Chile el popcorn le decimos cabrita y yo haciendo ASMR Youtuber básico, aprobado, aprobado. Yo aprobado. Bueno, aquí hay un proyector. Yo compré, yo compré. Aquí están mis cosas. Miren lo que me compré. Que, oh, necesito uno. Me vine a otra estación ahora y estoy aquí esperando aún. Ay, no sé cómo voy a resultar esto Hay como harta fan japonesa y como fans army en general Están así como esperando cuando va a pasar el tren Para poder subirse pues. Po. Entonces es como... Demasiado así como wow Lo con con con con no encontré, lo no encontré, lo no encontré. Bueno, fue real contar esta línea la línea 2 como les dije anteriormente es una intercircle line quiere decir que eh, va girando así todo el rato tomé este metro primero que todo lo tomé en honde y en honde me fui hasta wang que son como unas y estaciones y ahí me di cuenta de que no me convenía esperar en Wangqing porque si el metro pasaba por el otro lado no iba a alcanzar a darme la vuelta por arriba a llegar al otro metro entonces dije voy a buscar una estación donde en el mismo pasillo ese acceso a, la, a los dos lados del andén fui hasta a Shinsong. En Xinjiang lo que hice fue básicamente eh, esperar esperé como una hora, una hora y media, si no más Y ahí fui contando y fui anotando los trenes de un lado y de otro Según mis cálculos tenía que aparecer prontamente Esos cálculos en realidad no me sirvieron de nada ¿Y por qué hablas de cálculos si no te sirvieron de nada? Ridículo Así que lo que finalmente hice fue esperar y cuando vi que el metro llegaba, así como decía como 25-15 y, de y ahí fue cuando grabé el video que vieron como al principio como que corría el metro y fue como, bueno, well, no tomé Claro, yo grabando toda la y dije, pero oye, si este metro nos va, va, a mi casa Yo espero que el metro de toda la vuelta va a llegar en algún momento a One pero no por el lado que a mí me convenía Que era más corto, pero como que dije así como, bueno, well, ya, sé que... Ya, yeah. esperar una hora más en mi vida, no... Wea, bueno, esperé 16 horas para comprar merchandising de 2019, no poder esperar una hora un puto tren, así que ya fijo. Pero loco, ha sido un... una maratón. De verdad que sí, ha sido una maratón. Voy a contar también algo súper cuático que pasó con este tema del tren coreano en... La, en la internet en los foros en las páginas de noticias etcétera comenzaron a criticar el hecho de que eh, este tren supuestamente eh, estaba hecho como con los impuestos de todos los coreanos y que eh, los coreanos estaban gastando eh, plata en estas cosas obviamente este es un proyecto hecho y pagado por los fans de BTS no tiene nada que ver con los puestos de los coreanos que como que eso fue desmentido y todo el color que le pusieron y también fue totalmente negado así que quedó la escoba en Corea con eso pero bueno, duró dos tres semanas porque tú caché que en el mundo como que la gente le gusta jugar harto, le gusta hacer problemas por todo. yo creo que ustedes también han leído muchas veces todos pro los problemas que invent le inventan a BTS y no solamente a BTS sino a cualquier grupo Kpop que ya pasó y el tren está hermoso y ahí que los coreanos que como que estaban en contra de esto y tiraban mierda porque en el fondo fue como huevón calle si ni siquiera estamos usando tu plata estamos usando la plata de los fans y si no sobra es cosa nueva bueno a mí en realidad ya no me sobra la plata pero bueno gracias a las fans que hicieron esto posible así que eso muy bien bueno me voy a bajar ya del metro fue bonito mientras duró Adiós Metrito Adiós Adiós Muchas gracias a todos Los que me acompañaron En esta aventura Muchos de ustedes Me pidieron hacer esto Así que por eso Es que también lo quise hacer Porque siempre estoy haciendo cosas Que de mismo me piden Que hagan mis cookie chips Que molestan mucho a veces Pero como que Me gusta que me molesten Porque así siento Que estamos haciendo Algo productivo no, Recuerden suscribirse A este canal Darle un like A este video Dejar un comentario Acá abajo De que si usted cree Si esto es posible Que pase en su país De que le hagan un metro Solamente con fotos el grupo que le guste sería no muy bacano no sería muy genial las quiero mucho